Es insólito, pero Venezuela solo produce el 40% del gasoil que necesita y peligra la distribución de alimentos. Lo único que faltaba ante esta crisis de la escasez de comida, inflación y la inseguridad, se le suma ahora el problema de los combustibles, que también escasean y hacen difícil la movilidad de las personas y la llegada de materia prima a las ciudades. Venezuela atraviesa por una profunda crisis que afecta a todos los rubros, a la escasez de alimentos, la inflación y la inseguridad. Se le suman problemas de combustible que por estos días comienza a escasear y a hacer difícil la movilidad de las personas y la distribución de los alimentos. Expertos petroleros y el sindicato de PDVSA subrayaron en diálogo con la prensa de Lara que las fallas responden a la profunda escasez de producción que existe en las refinerías de Cardón, del Complejo Refinador de Paraguaná en el estado Falcón y el Palito en Puerto Cabello, en el estado Carabobo, las cuales son las únicas dos plantas de las cinco que existen en el país que operan al mínimo de capacidad instalada. Por su parte, Iván Freitel, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores de Petróleos Venezolana, manifestó desde el exilio: la producción nacional de gasoilín es de aproximadamente 40 mil barriles diarios. Pero algo que no sabe el pueblo venezolano es que de esa cantidad, la cuota que se le envía a Cuba son 500 mil barriles al mes y eso es obligatorio. Eso representa que del total de la producción que está produciendo PDVSA, el 42% es enviado a la isla como parte de convenio entre La Habana y Caracas. El economista petrolero Rafael Quiroz dijo que Venezuela requiere una producción diaria de diésel que ronde los 90.000 o 100.000 barriles para abastecer la demanda total de parque automotor y el agua. Se sabe que hasta el 2012 el país produjo 300.000 barriles diarios de este combustible, una cantidad considerablemente que daba hasta para vender o incluso exportar. Esto representa que hay un déficit del 60% de la producción de gasoilí. En el área de exploración, de producción de crudos, de refinación y producción de todos los derivados de petróleo, de comercialización y de transporte, hay fallas de todo tipo, como vemos, esto es un problema integral y la única manera de solucionarlo es con el cambio de gobierno", agregó. El exdirector de PDVSA, el economista José Toro Hardy, fue contundente. La escasez de gasoilín deriva, primero que todo, en que no hay producción. El gobierno tiene destruidas las refinerías durante mucho tiempo, no les ha hecho mantenimiento. Despidieron al personal capacitado, la producción petrolera se ha venido estrepitosamente abajo y es un desastre polifacético sostuvo. Este problema se deriva con las fallas eléctricas porque así como no hay gasolín para la agricultura ni para el transporte de alimentos o de pasajeros, tampoco existen las plantas termoeléctricas que cuentan con este combustible, lo que hace que los apagones perduren en el tiempo. Esto no es nuevo, los problemas de escasez de combustible en Venezuela comenzaron mucho antes de las sanciones de Estados Unidos debido a la muy reducida producción de sus refinerías que en conjunto tienen una capacidad de 1.3 millones de barriles por día. Debido a la escasez de gasolina se ha interrumpido la distribución de alimentos y ha impedido que médicos lleguen a sus turnos en hospitales. Uno de estos testimonios fue el de Ana Herrera, una residente de 32 años de la ciudad de Carabobo, dijo que no puede encontrar gasolina para transportar a su madre al hospital después de un ataque cardíaco. Desafortunadamente, murió en mis brazos y agregó que más tarde tuvo que gastar 45 dólares para comprar gasolina en el mercado negro para poder llevar los restos de su madre a la morgue y al cementerio. En una segunda noticia tenemos, descubrieron que millones de barriles de crudo que Estados Unidos había embargado a Venezuela fueron vendidos secretamente al país asiático. Se dice que fue a través de unas maniobras ilegales por parte de un grupo de empresas para poder mover el petróleo del país caribeño al gigante asiático, por lo cual Washington sancionó a las compañías. Suena chistoso, pero puede que sea el secreto peor guardado del mercado petrolero millones de barriles de crudo pesado venezolano embargados por Estados Unidos han sido vendidos por debajo de cuerda en el país asiático esto es como los juegos del gato y el ratón que evitan la detección y las sanciones que incluyen transferencias de barcos a barcos a lo que llaman empresas fantasmas y señales satelitales silenciadas aparte de esto otra forma para esquivar y despistar a las autoridades la cual consiste en mezclar el contenido de los barriles con aditivos químicos y cambiar su nombre en la documentación para que puedan venderse como un crudo completamente diferente sin dejar rastros de sus raíces venezolanas. Ahora miremos cómo las facturas y los correos electrónicos revisados muestran hasta dónde llegan algunos comerciantes para disfrazar el origen del crudo y llevarlo hacia Asia. Las refinerías asiáticas lo que hacen es convertir un sustento esencial para la maltrecha industria petrolera de Venezuela. Los funcionarios estadounidenses, por supuesto, no pueden prohibir que las empresas asiáticas o internacionales compren petróleo venezolano. Claro está, pueden exprimirlos financieramente al prohibirles hacer negocios con empresas estadounidenses. Por eso se toman pasos tan intrincados para disfrazar el origen del crudo. Es difícil, dijo Score Model, director general de Rapid Energy Advison LLC. La aplicación del embargo estadounidense es difícil, pero aún así hay tantas formas de aludir las sanciones, dijo. Hay mucha gente dispuesta a correr el riesgo porque hay mucho dinero que ganar. El modus operandi muestra los documentos de crudos cargados en Venezuela como un llamado hamaca. Son tratados con aditivos químicos frente a las costas de Singapur y reaparecen en el mercado como cargamentos con nuevos nombres como Sigma, una casa con sede en Ginebra. Realizó las transacciones actuando en nombre de la empresa de petróleos mexicano Libre a Bordo S.A., la cual fue sancionada por Estados Unidos en junio por cobrar crudo venezolano. Un comerciante, es Will Soil. Comerciante de Sigman instó a la contraparte a violar una práctica estándar de la industria al mantener la documentación de carga original fuera de petróleo. Le decían poner BL original a bordo de un barco es una locura, no lo hagas, el comerciante lo dijo. Refiriéndose a los conocimientos de embarque, ¿no comprendes el problema en el que estás metido? Sin embargo, se tuvo acceso a documentos que muestran que SWIL vendió y entregó el año pasado al país asiático al menos 11.3 millones de barriles de petróleos venezolanos bajo la apariencia de otros nombres. Aquí lo que se está pidiendo es que los datos de aduana sugieran que estos documentos representen la punta del iceberg y que otras empresas también se dediquen a este tipo de actividades ilegales. El gigante asiático no ha importado oficialmente crudo venezolano desde septiembre del 2019, mientras que sus compras a Malasia, que no han aumentado significativamente sus capacidades de producción de crudo pesado, de manera casual en 2020 aumentaron el nivel más alto en datos que se remontan en el 2004. El buque celestial en abril del año pasado cargó crudo venezolano de un barco Petrolero frente a las costas de Malasia Luego navegó en una área a unas pocas millas de la costa de Singapur Conocida como Western Petroleum Brow Cerca de los mejores resorts y campos de golf de Asia Allí recibió 30 contenedores de aditivos químicos A un costo de 233 mil dólares que fueron pagados a Smith Soil Caballeros, esta es la tarifa de dopaje dijo un empleado de la compañía en un intercambio de correos electrónicos con el libre a bordo la compañía que originalmente levantó la carga en venezuela después de que el celestial levantó el ancla su carga cambió de nombre en los barriles y pasó de llamarse sigma Blend al igual que sigma y Amaka son químicamente casi iguales después de los seguimientos de S. wilson Deswinsoy y su máximo ejecutivo Philip Apikian, entre otros empresarios, fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 19 de enero por hacer negocios con Venezuela. Sin embargo, la compañía Libre a Bordo, que se declaró en bancarrota en el 2020, mayo, no respondió a correos electrónicos en busca de comentarios. Los números de teléfono previamente asociados con sus ejecutivos se encuentran desconectados o fuera de servicio. Dayuan no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios y varias llamadas a su oficina con sede en Hong Kong quedaron sin respuesta. La compañía petrolera china National Petroleum Corporation cortó las compras directas con los comerciantes venezolanos, pero como sabemos el petróleo del país caribeño todavía tiene un gran atractivo, especialmente para las empresas que no tratan directamente con Estados Unidos. Después de las tensiones, Washington impuso sanciones a PDVSA a principios del 2019. Esto hizo que sus ventas el año pasado bajaran a un mínimo de 71 años y tensó el flujo de caja de Caracas. Sabemos que Nicolás necesita todo el dinero que pueda poner en sus manos para financiar el aparato militar que protege a su gobierno dictatorial. Dijo Diego Moya Ocampos, consultor de riesgo político de IHS Marketing en Londres. Después del 20 de enero, con el cambio de esta semana de presidente de Estados Unidos de Donald Trump, de esta manera me atrevería a decir que veremos más petróleo venezolano en el mercado en un futuro cercano. Dijo, a John Bayer las exportaciones de petróleo venezolano pueden experimentar una reactivación limitada. Bueno amigos, y hasta aquí nuestra información, esperamos verlos en un próximo video. Chao, chao.